Mañana en punto, siete de la mañana en punto, le damos la cordial de las bienvenidas en una nueva semana de labores, éxitos y bendiciones a nuestros seguidores también de diario al día. Hoy vamos, nosotros continuamos con nuestras entrevistas y por supuesto ya en la cabina tenemos a la abogada Diana Anchundia, quien está candidata a alcalde del Cantón Buenafé por la lista RC5. Abogada, muy buenos días, bienvenida. Qué gusto, Jennifer, siempre es muy grato regresar al día un medio de prestigio a nivel nacional, a nivel provincial y que en el Cantón es muy seguido saludar a los ciudadanos buenafesinos y de sus zonas de influencia que están pendientes de esta entrevista. ¿Cómo va a ser recorrido, abogada? Bueno, pues como le decía, tras cámaras, ya ve, aquí estamos un poco agripados, sin voz, pero lo importante es que llegamos con el mensaje a la ciudadanía, la ciudadanía cada vez más comprometida, cada vez más convencida, que es hora de que vuelva el gobierno de la revolución ciudadana el único gobierno que le dio dignidad al pueblo, y no caridad como hoy estamos recibiendo Bueno, ¿cómo va la aceptación de los buenafecinos? Los sectores que usted ha visitado ahora, yo sé que se encuentra un poquito delicada pero la responsabilidad y el deber y el compromiso sobre todo. Oye, es que no les puedo fallar a mis buenafecinos cuando me dicen falta tal sector, ¿por qué no ha venido a tal sector? Es motivante, es motivante que movemos la respuesta ciudadana de Patricia Pilar, donde yo, hemos tenido estos días unas jornadas muy intensas, quiero saludar a los moradores del sector 7, del sector 10, del sector 9, al recinto Los Ángeles, al recinto El Descanso, de la zona de Patricia Pilar, que con mucho cariño nos han abierto sus puertas, saludar a la gente de Buena Fe, del casco urbano, de los sectores más olvidados, donde realmente, le digo que venimos con el corazón roto. El corazón roto porque notamos cada vez más las desigualdades a la hora de administrar. Le digo, qué bonito que se ve el centro, pero vaya más allá, donde realmente la obra tiene que llegar para todos, donde vemos a madres solteras que nos piden ayuda, porque la obra social del municipio debe de ser parte fundamental del trabajo. Hoy vemos autoridades que no tienen propuestas, que lo único que saben es hacer fiesta y baile y bingo, cuando aquí tenemos que empezar a proponer, mire que en el Cantón buena fe nadie quiso debates, y es preocupante porque esto tiene que ser una fiesta de propuestas, donde la ciudadanía pueda escuchar a sus candidatos realmente qué es lo que quieren hacer por su cantón. Bueno, usted me habla de sectores que son abandonados en el campo. ¿Cuáles son esos sectores realmente donde no han llegado las obras? Mire, es preocupante cuando la prefectura en estos últimos días llega a hacer entrega de plantas de cacao, de uria señores hemos tenido cuatro años para trabajar y recién acordarse a puertas de campaña en ir a remover un poco de piedra a entregar plantas de cacao, el que escuche dice wow cuántas plantas de cacao están entregando, vaya a ver por cada hectárea entran en promedio entre 800 a 1000 plantas de cacao entonces no nos burlemos del sector rural porque ellos son los que están más informados de lo que tienen que hacer Usted ve en la zona del Cantón Buenafé, el nivel de agricultura, es alrededor de 45% de la población vive en la agricultura, pero vaya a ver sus caminos rurales como están. La parroquia Patricia Pilar, que vuelvo a, a decirlo, imagínense que en 25 años de parroquialización, no tienen aún alcantarillado que realmente preste las condiciones, Patricia Pilar tiene un electorado casi alrededor de 10.000 habitantes que van a sufragar este 5 de febrero, pero ni siquiera han recibido un servicio tan básico como es el alcantarilla. Le fueron a poner por tiempo de campaña un poco de asfalto, ojo, se les está yendo compañeros, hagan bien el trabajo, por lo menos si van a hacer algo, háganlo bien hecho. Pobre gente, cómo está sufriendo, me dicen, en estas lluvias el agua nos daba hasta acá, pues abogada. Entonces hablemos de lo que hay que hacer. No engañemos al pueblo con regalos y dádivas. Y eso me preocupa, porque yo le digo, al final del día, el que paga los platos rotos es el pueblo. Pero el pueblo ya entendió que esto no es el candidato que más abraza o el que más regala. Aquí ya ve que tenemos candidatos que no proponen. No proponen, y eso es lo que yo hago un llamado, vamos a proponer. Y que realmente sean propuestas serias, viables. Y eso le hemos dicho al ciudadano. Estamos en un recorrido. Jennifer, enfermera, desde la última entrevista me ve más, más trigueñita. Sí, así ¿no? la veo. Sí, Está estamos poniendo color porque este compromiso es de puerta en puerta le digo a la familia, aunque andemos cansados. Pero aquí llegamos con el mensaje porque estamos luchando contra grandes chequeras. Pero las grandes propuestas están en el equipo de la Revolución Ciudadana. Ellos saben que hemos hecho un camino. Y en este camino nos topamos con a veces el abuso. Mire. Tengo un reto muy grande, las mujeres por primera vez vamos a lograr en la alcaldía del Cantón Buena Fe. Voy a representar a esa madre que el día sábado me lloraba abrazando diciendo, ayúdenos, nos están matando, mi hija está siendo maltratada, del municipio nadie me da la mano para poder hacer algo. Tenemos que crear estos centros de atención integral comunitaria donde pueden acudir, que la Junta de Protección realmente sea un ente garantista de derechos, para esa madre que no tiene para pagar un abogado y que exige atención, y que exige ayuda. Hoy las mujeres tenemos este reto de ser sororas con las otras, pero ya, ¿ves? Nos toca luchar con abuso y prepotencia, porque hoy los letreros del M-Top han sido tomados por ciertos candidatos que ponen su valla y se ríen de la... porque eso es reírse del pueblo porque están demostrando que lo único que saben es abusar del poder. En el Cantón Buena Fe hay una ordenanza que prohíbe en las zonas regeneradas, poner publicidad, y son los primeros, pero, pero pero ya ve, son los primeros en llenar, es de buena fe de Valles. hay otro candidato que habla del legado político, aquí no hay legado político, aquí hay formación, aquí hay preparación, aquí el único que nos dejó un legado político fue Rafael Vicente Correa Delgado, el que nos formó para dejarnos un camino, aquí hay muchos aparecidos, Abusaron del buen nombre de Rafael Correa para llegar al sitial en un manamesa municipal. Pero hoy representan a todo aquel, a todo aquello que no representa los ideales del correísmo, a quien yo represento con mucho orgullo las veces que he estado en el activismo político, he representado a la línea correísta. Y me enorgullece porque nunca estuvimos equivocados. Hoy con mucha satisfacción puedo decirle, presidente, estamos en el camino correcto, no le vamos a fallar, al pueblo sobre todo que dice, cuidado, cuidado como esos traidores que se aprovecharon del de nombre de Correa para llegar. Y pues decirle a la ciudadanía que está su candidata, que está comprometida con ustedes, que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer las cosas diferentes. Ok, son 7 de la mañana con 8 minutos, estamos dialogando con la abogada Diana Anchundia, quien está candidata a alcalde de, eh, del Cantón. Buena Fe, abogada, sus propuestas que usted tiene para el Cantón, las puede repetir por claro favor. Claro que sí. sí, son cinco ejes en los cuales nosotros hemos anclado nuestra propuesta agricultura, Buena fe, netamente agrícola, tenemos que hablar de agricultura, de una unidad de desarrollo productivo, de trabajar en capacitaciones con los agricultores. En la parte social creo que es la parte fundamental y el anclaje de mi propuesta, donde hablamos de un centro diurno geriátrico para los, para los adultos mayores. Encontramos muchos adultos mayores sin atención adecuada. Tenemos un centro de diálisis dentro del área social, centro de hemodiálisis municipal. Porque hemos en la provincia de Los Ríos alrededor de 1.090 personas. Tienen que hacerse tratamientos de diálisis y no tienen los recursos en el Cantón. Buena fe, el número es muy alto. Encontramos en cada recorrido personas que no tienen a veces ni para el pasaje, para irse a Guayaquil, Quito, Santo Domingo. Incluso aquí a Quevedo Otra de las propuestas importantes y ejes fundamentales fundamental es la propuesta medioambiental. Agradezco al ingeniero Roberto Carlos Morales, un luchador eh, por este mundo verde que se ha sumado a este equipo, la propuesta de seguridad, la primera propuesta que tiene que tomar un candidato es la propuesta de seguridad. Porque de nada sirve la ciudad bonita si usted no puede salir a sentarse a su vereda a por lo menos tomar aire. Aquí hay que hablar de seguridad. Exigir a través de los consejos de seguridad, como nos faculta el COTAC, a que se realicen, se revisen los planes estratégicos. Mire, un caso sui generis, Buena Fe, es el único cantón dentro de la zona norte que no cuenta con una unidad judicial, pese a que en la época de Gustavo Yalc quedó aprobado la unidad multicompetente. Pero la falta de gestión o el que me importismo de muchas autoridades que han estado al frente de la judicatura, hoy vienen a decir que sí, que ya está, que no se preocupe. hoy esto es con hechos, esto es moviéndose. Y pues esperamos lograr que Buena Fe logre, a través de los sistemas de inteligencia artificial que pensamos, implementar a través de cámaras de seguridad, un centro de monitoreo municipal que esté conectado con el ECO 911 y poder servir. Y el tema urbanístico. La obra pública que es tan fundamental en Buenafé. Tenemos un camal clausurado por agrocalidad. Estamos rodeados. Tiempo tiene clausura clausurado? Realidad. Lo que se ha hecho es camales clandestinos porque también ya no quieren venir a la ciudad de Quevedo por el tema de seguridad de la inseguridad a la hora de salir de allí. Entonces, ya ve, todo va de la mano. Tenemos el tema de agua potable y alcantarillado. En Buenafé, apenas el 70%, el 9% de la población tiene un servicio de alcantarillado según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón. El 70% de la población recibe agua entubada, no agua de calidad. Un agua que llega a cuentagotas, un agua que no llega en buen, en buen estado. Entonces tenemos que hablar, tenemos más de 12 años hablando del Plan Maestro de Agua Potable y aún no se logra concretar. Necesitamos autoridades comprometidas. Ahí están los ciudadanos reclamando como necesidad, este plan maestro de agua potable, necesitamos parques donde los niños puedan ir y crear espacios para que ellos puedan salir con seguridad, que los padres puedan sentirse seguros por su municipalidad. Son los cinco ejes en los cuales nosotros hemos cimentado nuestra propuesta, porque el 5 de febrero sabemos que la ciudadanía va a ir con decisión, va a ir con rebeldía, va a ir con coraje a votar por una propuesta diferente. Son 7 de la mañana con 11 minutos, abogada, ¿hoy día dónde va a estar recorriendo usted Buena Fe? Bueno, seguimos, nos falta todavía un sectores muy grandes como la Nueva Esperanza, nos falta parte del sector céntrico. Decirle a cada ciudadano que estamos tratando de llegar donde ustedes. Decirles que vamos a caminar aquí. ¿Van a llegar? Porque ya estamos de la zona claro, aquí rojo. ellos saben que, aunque estemos enfermitos de la garganta, llegamos porque ahí... Hay... hay que caminar más, abajo. Oiga, miren, manera. para que se ríe un poquito... Hay por ahí candidatos que dicen, es que ella tiene repartido el municipio, por eso la sigue tanta gente. Oiga, no juzgue por su condición, candidato. Lo que le puedo decir es que aquí hay corazón, aquí hay voluntad. Imagínense que cada tarde llegan alrededor de 80, 100 voluntarios a acompañarnos, a hacer fuerza, porque quieren ver un Buena Fe Diferente. Aquí no estamos obligando a ningún empleado municipal a que nos publique la foto de perfil o que nos publique las actividades o que nos acompañe en el recorrido. Quiero decirle a los empleados municipales, a los empleados del sector público, en buena fe tiene que acabar la persecución contra aquel que tiene una propuesta diferente. Aquí en democracia tenemos la potestad de elegir. Aquí no tiene que ser perseguido nadie por creer en una propuesta diferente. Decirles que confíen, que aquí está Diana Enchundia y su ciudadanía, que la respalda porque yo soy del pueblo, Jennifer... A mí me puede decir buena fe, yo soy buena fe, buena convencida, buena que ama a su tierra, mi hija es buena fecina, toda la vida hemos vivido allí, mi familia es de parte de los que fundaron buena fe por el lado materno. Entonces no tenemos miedo, decirles que estamos comprometidos a caminar, aunque estemos cansaditos ya todavía ven nueve de la noche con lluvia, seguimos caminando porque así somos los buena fecinas, alegres y valientes. Aquí es agua y, agua y sol suela y saliva, lluvia así caminamos los revolucionarios ok, muchísimas gracias por dar toda la información mi estimada abogada Diana Antunia, quien le, da, le recordamos a la audiencia también de Diario El Día y 104.3 ella está como candidata a alcalde del Cantón Buena Fe, conociendo cada una de sus propuestas, recorridos y los próximos que ya se acerca este 5 bueno ya, espero la próxima semana venirla a invitar a nuestro cierre de campaña, simplemente decirles a los buenafecinos eh, eh, cuentan conmigo soy del pueblo, soy de ustedes soy de Nanchundia, quiero ser su alcaldesa La alcaldesa de las puertas abiertas La que tiene corazón Aunque nos arranquen las lonas Pero del corazón de cada uno de ustedes Ya no nos podrán arrancar Muchas gracias Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya retornamos con más noticias no En tu trabajo, en tu auto, en tu casa, sin Sintonía